No Vean, deberíamos cambiar el color a la camioneta. Sí, ya está muy Porque si sí, ya, ya la ven y ya saben que son, somos nosotros. Veníamos para acá, ¿cierto? Hay alguien metido en el a casino. Ver, sí, hay alguien en el casino. Bueno, ese hombre, ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¡Otra vez! ¡Excelente, vez excelente! Que, que subo, ah, bueno, que si estaba hombre. mal, le me, me pasa su ahí. Como... Pues yo creo que sí, ¿no? Porque mira que nos ha parado. Ajá. Bueno, la llanta. Pues hagámosle a la llanta. Uy, pero no, ya se va, se va, se va, se nos va. sí, esa, sí esa, lánceme lo que yo lo copio aquí. Hey, capo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien o okay? qué? Es que hay poquita Sí, entonces ya nadie es delincuente Ya nadie es delincuente Ya llegó la sijín, ya nadie es delinque ¿Ustedes ven esta camioneta como si hubiera sido ¿Cómo? mordida? Yeah. Sí Se quedó sin una ¿Cómo? nalga como dice Arias ¿Cómo, cómo es está como aplastada atrás Bien, no, Vean, veo. deberíamos cambiar el color a la camioneta Sí, está, está muy Porque si sí, ya nos, ya la ven y ya saben que son, somos nosotros ¿Por cuál? ¿Una rosada? Uy, no Pongámosle un azul, ¿no? Oscuro Sí de drogas? de las sirenas cuando estamos llegando Creo que tenemos el derecho de meternos, okay. Chip, hágale, sin miedo Kevin ¿No es moto de, de Sura? No. Uf. Estoy revisando si es? hay alguien. Compa la plena. No vieron a nadie mientras veníamos por acá, ¿cierto? ¿Hay alguien metido en el ¿Hay casino? Sí, hay alguien en el casino. No ha entrado por atrás Ah no, sí. Voy segundo piso Parece pero esta moto no deja entrar interactuar con nada no quisiera. Me acerco a la persona Voy bajando Tengo que cambiar el, el caminado a esto No me responde. ¿Alguien puede hablar para no <ríe> No tener que hablar, chivo? Hola. Te veo ya. Buenas hombre, de ¿cómo de estás? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo le va? Otra vez. Me bien, ¿y vos qué? ¿Quién es? Excelente, sí, no excelente. Dijo, man, que, que ah, estuvo, qué que, que, si estaba que mal, le me pasa su día, DNI. Mi DNI. Espérame, hombre. Voy a buscar en la base de datos. Dame un segundo. Negativo no, no está. Mi hijo, me escucha. Te escucho, dígame. Contame, hombre, ¿por qué viene y yo qué estaba haciendo? O qué? No, no, nada. Solamente estamos pasando por aquí, viendo papeles, comanda todo. Ah, ya, ya, hombre. Qué barraquera. Mm. ¿Pero como para qué mi y hermano? Dígale que reportaron por acá que, que alguien estaba vendiendo drogas y pues él es el único o sea, sospechoso mi, que está aquí. el el porqué que hacen ustedes con los DNIs. Nada, hacemos chequeo de antecedentes y nada más. Ah, pero empezó por ahí, hombre. No, yo soy una persona más limpia. No, no, me parece un don limpio, pero con pelos. Pregúntese a Isabel Borrano. es él, o sea, obviamente es el porqué. Pero cuando digan, ay, usted es el plan, Mijo, Mi venga, yo sé cómo come esa hamburguesa con una máscara, hermano. <risa> Mi respeto. Para que vea. Ay, yo. Entonces, el DNI. Ay, hermano. Qué tecnología, hermano? No Usted sé, ya no máscara, máscaras, ¿sí hombre, que le Amigo, el DNI, amigo, el DNI. Sí, el DNI ya lo va a pasar, pero está viendo cómo comía, hermano. Bueno, amigo, le comento, eh, nos llegó la alerta de que se estaba vendiendo, comerciando con. Ajá. algo ilícito Ajá. y usted es la única persona que está aquí ah pero yo estaba jugando casi y en qué se vieron una venga un venga, no, robo, no o sea, venga no me cambie el tema venga no me cambie el tema pásenme el dni hey en la juega que posiblemente estoy llamando más gente vale recibido Voy a cruzar la camioneta por si acaso. Copy. Al final no pudiste sacarle el cereal a la moto. ¿Aries? ¿Cómo? ¿No pudiste sacar el cereal a la moto o sí? Ah, ah no, sí, me dijiste que sí, ¿no? Eh, sí, Teo Bedoya te se llama, pero... Ah, listo. ¿Dónde está? Listo, ¿don Teo Bedoya? El mismo que canta y baila y... ¿En qué hoy? año nació? En el 97. ¿97? ¿Y en qué vino hasta sí. aquí? ¿En qué vine? No, pues sí. en mi moto hermano, ¿Su moto es la que está allá, la Ducati? Señor. Tiene la licencia, que me la facilita si sí está mal. La licencia. Esperame a Dale, pero me hombre. ahí. Teo Bedoya. Ese no es vicioso no, okay. de casualidad. En la base de datos no está. El nombre me suena, pero no está en nuestra base de datos. Quizá en la de la policía. Lo busquen la policía. Sí. Dale. Si consigues algo, eh, envíen el 20 enseguida, ¿vale? Listo, eh, a ver. ¿Y por qué? Compa, hoy estoy sublevado y estoy mandando a todo el mundo donde sea. Reyes, sí, si tiene mucho. por Teo Bedoya. Es? El mismo que canta y baila y picha. Reyes, todo Copiado, bueno, ahí le devuelvo. Creo que está su... limpio. Le devuelvo su licencia, amigo. ¿Tiene usted no. eh, algún cuchillo su una pistola este o algo? Ahí está la me los bolsillos. Creo que no, hombre, no, no me encuentro, no sé, no, creo que no. No tiene nada de amigo, ah, entonces, eh, pues no siendo más, eh, siga ahí con lo que estaba haciendo en el casino. Sí, me tocó salirme del huevo, iba ganando, hombre. Hágale a ver, si por que usted gana, hágale que si tiene buena suerte hoy, de no, fijo pues que gana. suerte que me llegué acá a interrumpirme, qué suerte me mando, ¿no? Para que vea, por lo menos no me lo estoy llevando. Ve al lado positivo. el hombre más divertido la ciudad, ok. Definitivamente, amigo. Que tenga buen día. Entonces, ¿nos vamos? Sí, vámonos, vamos. vamos. ¡Ey, Magi! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? ¡Uy, qué pena! ¿Tenemos que... una llantada mala o es. Disculpen no, que no, es... No, no he... leído los mensajes. Yo voy bien. Ah. Yo voy bien. ¡Ey, Fede! Compa, yo cómo hago? Si aquí a los buenos no les... los castigan y a los malos no les hacen nada. Imagínate. Igual no es algo definitivo, depende de cómo me vaya hoy, pues ahí vemos qué decisiones tomamos. Porque okay, tú lados pinchada. Sí, ¿sabes? está como muy boleteada, ¿no? Guau oh, mani, no me tocaba, manny. Entonces, ¿la pintamos? Sí. ¿Y con quién la pintamos? Sí, está boleteadísima. Es una la pasadita por mecánicos. Empezaría a oler raro el auto Que feo, que feo Compa, yo soy de la selección Colombia nada qué? más Pintémosla, ¿no? Sí, sí Enfrenta, hablemos tana. con uno de los jefes de mecánicos bueno, Que yo tengo confianza, digamos, con Otil o, o Jesus no bueno, dale. Sí, porque Sebastián ya sabemos que nos va a... <risa> <¿Qué>, Sebastián <risa> De que anoche fue <risa> Ay, fue pues muy épico <risa> Digamos que sale otra vez la alerta de drogas Hola Hola, Hola. Sí, sale Bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, estamos que Ah, eh, al final sigues trabajando en mecánicos o al final no? Ah, bueno. Eh, ¿Nos podría hacer el favor que te comenté la otra vez? <risa> es que necesito que vayas por una camioneta a un lugar que te va a enviar y la le cambies el color. Y. Sí, sí, sí. Pero entonces nadie puede ver la camioneta. Ah, bueno, entonces ahorita te envió la ubicación, me dices el precio y te lo consigno o te lo pago. Vale. Vale, ya te envió la ubicación. Bye. ¡Oh, mani! Ya se entendió boleta. ¿A dónde le vamos a dar la camioneta? ¿Aquí? <risas> no, dejemos, dejemos de la cerca. Miren. ¿Por qué nos alejamos por acá, no? Ah, no sé, jefe, usted es la que manda. O, o por aquí. Por ahí donde hay un helipuerto, ¿no? Pero no tenemos helipuerto. Ey, Jonah, ¿cómo vas? Sí, dale, dígalo, dígalo. Sin miedo. Aquí escuchamos a todos. Otro, otro de mi que si te ha Y medio rico. La puerca está en la posilica. Hey Vale ¿Cómo vas? Bienvenido o bienvenida Que te la pases súper bien Hágale, hágale, digan, digan Yo tomo todos los consejos que me den Esperamos allá entre los arbustos Vamos a sí, tener sí, los vámonos. arbustos. Sí, sí, vámonos. O hay algo donde subirnos. No. Ah, cañas en los arbustos. ¿sabes? La dejaron abierta, ¿cierto? Dios mío, esto es tan patético. Nosotros escondimos en estos arbustos de esta manera. <risa> o sea, en teoría, el man va a llegar como que, wow, no está, no todo. Y nosotros acá escondidos. <risa> Pero es que esto a veces se levanta de la nada. ¿Cómo me, me tiró el piso? Eh, barra de prone. Uf, que no digan que no sabemos de camuflaje. Chito, chito. <risa> Luego hemos dejado el dinero en el maletero. Kata y Johnny ya son. Kata y Johnny ya son. No, hablaban eh? de nuestro, está cerrado. F. Ah, ok. Sí, no, no, ya ella nos había contado. Bueno, nos contó hoy exactamente. Que ya estaban saliendo. Díganme que la Así que ni modo. F. Güey, Mateito, chúpelo. <risa> uy, no, fue muy fuerte. Uy. No, yo no imagínate, o sea, no, no sé. ya es algo que teníamos como que, uy, algún día pasa, algún día pasa. ¿Para dónde día? apagarla que cuando ay la dejo lo que no auto buen no y con toda esta inteligencia que hacemos nos dicen que no hacemos las vainas bien no mejor. Es que tampoco han visto nuestro, nuestros archivos de investigación. ¿Cómo que lo besaba en el pecho? Uy, hasta esos detalles no me los sabía. Pero bueno, ni modo, ¿no? No, no, no, está muy pesado. <risas> hey, chicos, tenemos que pasar por la alcaldía. y sí, marica para la investigación esa si les hablo ahorita llegamos y estamos. pusimos algo ahí ay Dios <risa> ¿Ustedes de dónde sacan estas vainas? Me están mandando una foto de cómo va a quedar el vehículo, pero no sé cómo enviárselas. No, pues confiamos en ah. ti. Es que está como un poquito claro, pero le dije si no lo podía hacer más oscuro. Eso, eso. Ajá. Eh, no habrá una de esas pinturas que cambian como con el, la viviosidad. Pues han. Yo cambia como el cambio de color. No existe eso. Ah. Dime, dime. ¿Y ustedes no han visto esas, esas pinturas que cambian color? No. Puto el que lo lea vea el maca vea ahí le están dando la Ay, respuesta eso no, no, no. Carado, bro. gracias Jonah. pero creo que ha eso... <ríe> <risa> comenzado <risa> <risa> <risa> ya te leí yo leí yo es ese el que dice el maca 98 el, el, el. síganlo síganlo Me mandó que le enviara ubicación y le acabo de enviar ubicación. Bueno, ojalá no le pareciera que se muera el arbusto. Oh, oh, oh. Ay, veo san. Ya viene o qué? Ya, sí, ya viene, allá viene. Ay, ¿cuánta plata tengo en el banco? ¡Uy! ¡50 mil Ay, ya! Aunque si sí él sabe que yo lo llamé porque yo no me presenté dejando el vehículo. Que nos veamos más. <risa> <risa> Señor, váyase. <risa> Ay, que me están picando aquí los mosquitos. Ya, cucho, ya. Déjelo así. Pues tienen plata porque yo no tengo plata. ¿Cuánto costó? No sé. Ah. Dígale que esa camioneta es de, de gobierno. creo que el cambio de pintura es tan caro. Pero no sé si... Va a tocar cada dos días estarla pintando, no? Sí, porque sí. la descubre muy rápido. Vamos. Ay, Dios, cómo se levantan ustedes, parecen. <ríe> Suricatos. Sí, sí. Ahora se devuelve porque le al... <ríe> este no, que quedó algo. Llegamos. Bueno. Llegamos. Sí, obvio, él también lo hace. Síganlo, el Maca 98. Y bueno, acá Kata ya la conocen, así que. Sí, veala, así quedó, quedó, melo. Quedó bonita. Sí, quedó muy bonita. Sí, es pues, pues en lavadita. Hay un 20, pero no sé si podemos llegar por lo de que piden que nos identifiquemos antes. ¿Quién lo pide? Digo, señor. ¿sí? Digo, 69. ¿Mm? Dios mío. <risa> y esa por acá cerca ahora. Pero... Ah, oh, bueno, no. Eso es como azul, ¿no? Como azul noche, sí, vea, vea, es como azul Sí, vea, ahí se le ve el azul Vea, azulito, sí Ustedes me tienen que avisar, señor ¿sí? No, pero ayer se saltó Todavía nos gastó Por eso, Iván de paz ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Cañas? No, pues sí, pero si algo se la devuelvo para lo que dijo hoy... Uy... Cañas está putísimo y sí, no, marica, es que lo vi bien. La verdad es que... Lo que nos costó dar de baja de semana anoche. Sí, porque... ¡Ay, lo siento! <risa> <risa> Es que nos pasó al lado, Katy. Yo tenía el teléfono en la mano. Y el man quieto. Cañas. Abátalos. Y el man se escapulló Cañas. Pasó. Estaba viendo el celular. Y Ella... yo. Oh, it's possible. Ay. Nosotros podríamos montar retén de la cijín, ¿no? ¿Sí? no, eso no se puede ¿Por qué no? Porque somos investigativos ¿Y ese vehículo que va a la derecha tan raro? Puro vehículo de venta de droga Uy. Te poner una multa? Vamos a poner una multa <risa> ¿Cómo? Ya lo conocí todo No, pero mira cómo va Ah, vea, vea. Me había olvidado, vea, no tiene muchos detalles. Digamos que está normalito. Ah, pues sí, pero la que tenía plata es carta. Bueno, la que pagó fue ella. ¿Dónde vamos para la calidad? Ah, sí, una nice. vez. Ah, hágale una. Les hablo. Oh no, vamos, lleguemos allá. El alcalde no está, ¿no? Me imagino que no ¿Le hacemos anuncio como si fuese policía o qué? Sí. ¿Cómo? ¿Y qué le pongo? ¿Qué anuncio? No sé, esperemos que pase ¿No creen que deberíamos parquearnos por allá, cerca de la playa? Sí, a veces ...para ver si pasa alguien que se vea que quiere vender. Tienen la alcaldía U. Oh. De esencia. <ríe> sí, vamos a la playa. me una zona acá. Cómo, cómo, cómo? Que ella es la suga de Johnny o que Johnny es el suga de ella? Abajo y rey <ríe> son pesaditos hágale hágale que si algo vemos que esto está quietecito nos pasamos por la fonda Y eso. Cata y le pagaste al mecánico. Eh, no, me dijo que después hablábamos de eso. Uh -huh. Bueno. Vayan rotándose 5.000 mil cada uno de lo que costó pagar la otra. ¿Qué Tengo tal, amigo? Pintar. ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Sí, obvio ¿Cinco mil? Ay, me caí. Sí, fueron como quince mil ¿Cómo y eso que sí? Y su la cometa costó diez ¿Qué, ¿Qué andamos haciendo por acá? No, pues tu um, atrás de acá Escuché un vehículo Una moto, una moto ¿Dónde está la moto? Está más en la playa, pero no la no alcanzó a ver. Ah, no, es una lancha. No, no es una lancha. ¿Lancha? Sí, una lancha. Mm. Hmm. ¿Ves eso sería una buena manera de vender? O sea, te parqueas, eh, pones la lancha cerquita donde está... No, metías porque no hay NPCs. No hay gente por allá. Sí, sí compas, obviamente me acuerdo de ti. ¿Cuál es tu NX Lima 1? Sirenas. Policía, policía, de noche y de día. Miren moto, moto, moto. Creo que están siguiendo esa moto. Moto hacia la playa. Está por atrás. No, no, ¿pa' dónde vas? Allí Pero, está. Allí, allí, allí, allí, no, es que se, se está yendo para otro lado. Va para la izquierda. Es que el que conduce es tontito. Perdón. No tengo visual. A ah, usted lee following cuando desee. Ah, está adelante. Pero. Grita a la izquierda. No, no, no. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Por aquí, derecho. ¿Pero están en persecución de tienda o...? ¿Qué? ¿O tenemos derecho a perseguirlos? ¿Cómo? ¿Si podemos perseguirlos? ¡Ay! ¡Uy! Izquierda oh, Se mataron allá no sé cuándo dónde cogieron. No está la camioneta no le rinde la razón no, de una ¡Ya se la acabó! Es persona robando licorería. ¿Qué? andra no mató. ¿Cuál es? Bueno, no sé. hizo para disparar? ¿Le disparo las llantas? No sé si sea posible. Es que es verdad que aquí no explican bien las cosas. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque mira que nos ha parado. Bueno, a las llantas. Hagámosle a las llantas. Uy, pero no. Se va, se va, se nos va. No, estamos en el salto. Tenemos que quitarle el lindaje a esta cosa. Es que de, desde aquí le doy a él si sí, disparo sí, y no quiero... Ya. Eh... Cuidado, no podemos ir por montaña así. No, está muy bien, está sufrido bien. Bueno, jodido? De la derecha, cogió para la derecha. No, pero ya que se vaya. No, sí, ya. Venga, no, no se vaya no. No, no, no, no, no. Vamos a quitarle el blindaje a esta cosa, ¿no? Es pues como si tuviera. ¿Qué? ¿No tiene? Ah, el, no, no, nosotros no. le pedimos que le pusiera todo, ¿no? No, no, no, no tiene. tiene. Ya me de que no. Seguros. Alguien o sea, falleció anoche ahí. ¿Sí? Alguien falleció anoche, Supuestamente tiene blindaje y por eso la hace más lenta, pero no tiene blindaje, entonces quitémosle el blindaje y si de todas formas no va a servir, ¿no? Ahí. Sí, dale, dale donde dice follow. Ahí te sale. Aunque si lo que dices es sub, pues ya tú sabes que eso es pago. Pero ya después, porque es que todos si no nos hacen caso, tienen todas las de escapar. Pues sí. No, chicos, lo que pasó fue lo siguiente. Anoche estábamos haciendo una persecución. ¿Hay alguien que le pregunta a César si podemos disparar después de que no nos no paramos. Pues es que normalmente sí. Eh, no, no, no. porque está haciendo caso mismo a la autoridad. Exacto, sí. Uh -huh. Lo que pasó anoche fue, chicos, que estábamos haciendo una persecución. Esa no es. Sí. No sí. Ese es, es ese es, ese es. Estábamos no, haciendo pero es que una persecución anoche. Nada. Y eh, cuando abatimos al sujeto, esa si persona se desconectó. Entonces, eso es evasión. Eso es bien? ilegal. Aparte de que hizo Power Gaming. ¿Sí? Alto, alto. Deténgase. Ah, por allá. No, no tengo una puntería de las. Entonces fue eso, chicos, hizo PG, y además del PG, no es ese El que P. va subiendo, ¿no? ¿Dónde soy ¿Dónde? Subió los escalones que tenemos aquí a las 6, Dale allá donde va, no es ese. No, se tiene no, camisa PC. amarilla, ya, tenía camisa negra. Apaga las cinenas y metámonos ¿Hacia la carretera? ¿Hacia la carretera? No, no, pero bueno, pues sí por aquí... Entonces, aparte del PG y de la evasión, ah, pues, lo cual consideran pues. que es una falta delicadísima aquí... Eh, pues pasamos el ticket, pasamos las evidencias y lo que dijeron es que no, que le iban a hacer una advertencia y ya. Y como eso han pasado muchas cosas que... Casi o sea, el mando no quiere que lo agarren, es por algo. Uh -huh. Sí, totalmente. No, yo uno aquí sin saber cómo hablar parte, con los demás que... de la policía. Creo que ese es el marica Ayer, Canes, por la moda. Yo estaba pensando en eso justo...